Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo poner o cómo pasar letras minúsculas a mayúsculas aquí en Excel, cierto. Si yo doy clic en este texto que tengo aquí en minúscula, presiono la tecla al F8, doy clic en ejecutar automáticamente paso de minúscula a mayúscula y si yo escribo aquí hola y quiero que esto pase a mayúscula simplemente alt F8 ejecutar y miren que pasó a mayúscula pero a veces tenemos mucho texto entonces queremos seleccionarlo todo y pasarlo a mayúscula eso es muy sencillo, vamos a hacerlo desde cero lo único que ustedes tienen que hacer es abrir excel documento en blanco y aquí vamos a abrir el editor de Cell, vamos a darle la, vamos a presionar la tecla Alt F11 y aquí vamos a dar clic en la hoja donde nosotros queramos hacer la modificación y vamos a dar vamos a insertar un módulo y vamos a pegar el código que les dejo en la descripción de este tutorial una vez que lo hayan pegado presiona la tecla Alt Q la tecla Alt más la tecla Q y ya lo cierran entonces, si escribimos un texto aquí, un texto cualquiera, hola, nos posicionamos en el texto, presionamos la tecla Alt F8, damos clic en ejecutar, miren que ya nos sale la opción para convertirlo de minúscula a mayúscula. En la descripción de este tutorial les dejo el código, simplemente lo copian, hacen el mismo paso, presionan la tecla Alt F11 para escribirlo acá, listo. Así como les mostré ahora. Y al TQ para cerrar esto y listo. Ya les queda el libro. Así de por vida lo guardan y listo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.